nos tocó eh, el recorrido patrimonial dentro de nuestra zona de Concagua y elegimos eh, la Piscicultura de Río Blanco para atraer a nuestros estudiantes a que conozcan eh, lo que aquí se hace. ¿ya? Esta, este recinto está en manos tanto de Codelco Andina como de la Universidad eh, Católica de Valparaíso. Se hace un trabajo maravilloso. ...y aunque no lo crean, a pesar de que todos y todas... ...las que trabajamos en el PAS, en el campus de San Felipe... ...somos de la zona, no lo conocíamos... ...entonces, dentro de nuestro proyecto... ...que es que los chicos conozcan y se empapen... ...de, de su propio eh, patrimonio, de su propia cultura local... ...es que vinimos para acá y nos hemos llevado... ...una muy muy grata sorpresa, ¿por qué? ...porque la belleza natural que tiene este lugar... El agua, el olor, los árboles, la gente que trabaja acá ha sido una experiencia única, ha sido una experiencia muy agradable y veo que todos los estudiantes que tenemos están contentos y felices de haber participado en una actividad como esta. Así que nuestro objetivo creo que se ha cumplido y bueno, para qué decir, eh, la segunda parte, de este proyecto que es trabajar un taller donde ellos puedan, no cierto, eh, conocer eh, y ojalá llevar a su vida diaria técnicas para poder eh, proteger lo más importante que tiene nuestra, nuestro cuerpo humano que es el cerebro. Así que estamos súper contentos porque todo ha salido de maravillas.